Down to your gut. Ahí estamos. ¿Qué tal? Hola. Vale, es que no veo la pantalla, pero bueno. Hola, ¿qué tal? Estamos en cosas del directo, chicos, pero ya estamos aquí. Última jornada de. Bueno, de Remover eh, Action, hola, hoy, hola, hola, hola. Aquí, aquí a derecha ya veis a quién tengo. A ver, ahora ya podemos ver, Adri, lo podemos ver. ¡Mira! ¡Mira! Tras, ¡Qué tal! Vale, vale. Antes de nada, tengo que decir una cosa. Y esa cosa es que Aguerrido es un calvo. <risa> por todo lo demás, además es un tramposo por usar la caja de trampas. Bueno, a ver, vamos... Hasta. Llevamos, como es, eh, muchas diferencias. O sea, llevamos el contraste en una pantalla al otro. No os preocupéis, no os preocupéis. O podemos permitir a Adri. <ríe> y bueno, vamos a darle caña. Hoy tengo a Nemo aquí para la final. Eh, perfecto. Reverse no está, pero no está porque le toca jugar hoy. Sí, si le toca pegarse, a ver si consigue, consigue derrotar a Spinete, a ese muchacho que sus muñecos le llevan a él hasta cierto Yo. grado. ¿Yo? Y, a, y yo solo espero que, o sea, la putada está en que Revers no tiene experiencia contra S ¿Sí? y Spinete tiene mucha experiencia contra Bank, por Mira. desgracia, Vamos para Revers. Pero claro, que luego también hay que tener en cuenta que el estilo que tiene Xavi, que tiene Revers, es muy no suyo. Es tuyo, no es el tuyo, no es Exacto, el tuyo. Aparte de que no es amigo, es muy suyo, ¿sabes? Entonces, el tema de levantarse con levantarse saltando en el hueca para hacer un JD, pues a lo mejor le revienta mentalmente a Spirete. Eh, eh, sí, bueno, también yo le he dicho esto a revés. Le he dicho, ¿ves este? Lo es. Es tu peor enemigo hoy. Este es tu peor enemigo. Ódialo. Hombre, no le digas eso, tío. Hoy es tu enemigo. No, hombre, no, no, no, no, no. Tampoco hay que decir eso. Pero tampoco hay es, que decir eso. Es broma, por, por supuesto, esto es un buen rollo. Creo que todos que todos que van a jugar hoy, eh, en, aparte de la comunidad de Vlad hay muy buen rollo entre todos, así que es normal. Los que vengáis de fuera, todas esas cosas que se van diciendo, todo, no os preocupéis, es lo más normal. Pero bueno, tenemos una jornada bastante larga porque puede haber resets. Puede haber resets, así que. ¿Qué te parece si empezamos ya, Nemo? No sé si ellos van a quedar Me parece de tiempo. puta madre con que vamos a ver a. a bueno. A Head Donovan, también conocido como esa persona que todo el mundo tiene que saber quién es. No ya, lo voy ya, a decir ya, porque entonces es eh, spoiler. La careta ya, ya cae. Contra Pero, Reiko. Bueno, que esto, esto que es, bueno, esto probablemente sea un festival de la caca. O sea, estamos jugando. O sea, va a ser un Jin contra Nine. Pues sí, la, la, la putada está en que tenemos que meter la posibilidad del online dentro, que eso pues afecta mucho, ¿vale? Por supuesto. Eh, chicos, no sé si me van a, si están por aquí o algo, pero si pueden empezar y pueden probar, un check si quieren. ¿Se lo comentas tú mismo? Voy. A ver, a ver. Mientras tanto, bueno, pues eso, lo que os ha dicho Adri, eh, yo creo que va a ser un combate... A ver, es un combate que lamentablemente te, tiene el online por el medio. Ya sabemos el online de, de estos juegos como son. más Como más viejos son pues más problemáticos. Y a ver qué ocurre. A ver qué ocurre. Veremos, eh, tengo que decir que en la final de Winners de la, de, de la Liga Open fue Reiko quien ganó y creo que fue un 5-1 o un 5-2 a favor de Reiko. Así que Reiko va fuerte, va preparado. Eh, eh, iba a decir el nombre. Donovan eh, dijo, ostras, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Quizás me pille el Hazama, pero no, quiere jugar a final. Creo que la va a jugar con Chin, que es con el que ha jugado toda la vida. qué cazo, cosa! Eso es lo que dijo el Donovan. Eh, eh, sí, algo así. <risa> y bueno, vamos a ver qué, qué ocurre. Mm, hay que tener en cuenta en online, sobre todo. Nine es un personaje muy problemático y online yo creo que aún más. Así que... Cuando quieran, están. ¿Ya está? Vale, veo que sí, que Reiko ya le ha dado a Entry y él saldrá bueno. Está esperando. Estamos esperando a su confirmación. Entry, ya está. Pues ahora seguramente se empiecen a pegar. Bueno, como el macho va a ser Jin contra... contra Nine. Sí. ¿Aquí qué pasa? O sea, el round de como ¿qué puede pasar? Puede ser que. <risa> ¿Qué puede pasar? Puede ser que Donovan también conocido como, saldrá bueno, también conocido como esa persona, como un Londres? 3C y gane la ronda, ¿Sí? o, o, el, el 3C lo haga mal. rico y gane la ronda él. ¿Sabes? Eh, eh, sí. <ríe> es una puta mierda. <ríe> básicamente, básicamente, también mira, aquí está comentando Revers va a jugar la partida de Ascenso porque Donovan, barra saldrá bueno barra no name, es eh, ese, ese jugador que no puede entrar en la pro no, no no sé si quiero, no puede por temas de horarios así que va a jugar por eh, porque a ver si gana el torneo pero la plaza a la pro no la va a tener así que eh, Reiko sí, que ya va a entrar bastante seguro. Eh, en caso de. Bueno, va, gane o pierda, asciende automáticamente Reiko, porque eh, aunque ahora ya vemos el nombre, aunque Dingo quede primero o segundo, le va a dejar el paso a, a Reiko. Vale, ¿Están, vale, están, haciendo están, haciendo una están mirando los botones. Sí, así que para terminar, lo que os decía, el, el combate de ascenso lo va a hacer el tercero, Reiko. Digo Reiko, perdón, eh, Revers. Vale, ya he terminado de tocar Nadie, ninguno de los dos Se atreve a ganar el button check <ríe> Están respetándose Fíjate, fíjate ¿Quién va a ser el primero Que pegue al otro? <ríe> Ojo, eh, que no se <ríe> no, no que Joder, que se, que se peguen ya, cojones <ríe> mira, mira, ahora ya está Vamos primer... a ver si sí, se devuelve Ahora ya, ya. Ahora, ya. Aquí ahora, aquí ahora, aquí ahora, aquí, No te escucho bien aquí, sí, Vale, Parece que está, vamos a irnos a aquí, a privada de discos, está, está ¿A ti, muriendo Ahora cuando nos mientras tanto... Ahora vamos a invitar a todos amigos. Sí, muchas, yo quiero ser tu amigo. Eso es el canal de Discord esto, ¿no? Sí, todavía estamos en el canal de Discord, sí. Vale. Raros, sí, me tienes seguro cosas, ¿Qué, qué dices, tío. <ríe> vale, perfecto. Vale, la cámara y eso sigue yendo, sigue yendo por el otro lado, ¿no? Sí sitio. No hay que preocuparse para ello Vale, ya estoy viendo la cámara Creo que ya estamos Ya lo estamos viendo Perfecto Puedo a poder en pantalla completa Estoy montándome el setup yo Para leer al chat también Chaval, eso te pasa Por no tener una pantalla ultra panorámica O la podría usar con la Ya está, sí, sí Ya lo he que Espero que, que lo podía hacer con nosotros. La... Si, sí, no, ahora ya, ya, ya va a acabar esto, ya. <ríe> Qué puto check más largo, tío. Vale, o sea, esto ya no se están oyendo, ¿no? Ya podemos decir tonterías que no... Sí, sí, porque están diciendo del ultra panorámico, Pues sí, el ultra ultrapanorámico eh, eh. es lo mejor. <ríe> Por favor, mataos ya. Bien, bien, eso que habéis visto del 13 Overdrive, espero que pase todo el rato, a todas horas. Yo espero que pase bastantes veces, sí. Yo también estoy de acuerdo. Bueno, vamos a ver... Mira, me ha quedado tiempo a tomarme el café. Pantallas este pobre. Eso es lo que estoy diciendo. Y bueno, pues... Ah, si sí, ahora va a empezar esto, esperemos que nadie pues falle sí. nada, que todos <ríe> se diviertan, hago énfasis en todos se diviertan, porque esto puede no ser divertido. No, no, no. Yo os recuerdo una cosa, ¿vale? Lo he dicho muchas veces y es una de las cosas que tranquilicé a... a saldrá bueno. <ríe> Me dije, yo en 2018-2019, todos los torneos que fui... Perdí contra Nines. Todas. Todas que me enfrenté, perdí. ¿Cómo, ¿Cómo puedes perder? perder un matchup que es positivo para Noel, tío? Es ultra Qué positivo. vergüenza verás. ¿Cómo te atreves a ser tan paco? Por ultra, favor. Ultra positivo, eh. Pues sí, sí. Perdí. En los torneos, todo fue un, todo fue un Nines los que me ganaron. Todas las Nines me ganaron. Entonces, eh, es un combate que. que es duro. Sí que es verdad que Jin lo puede enfocar bastante mejor. No decir, mejor, pero también online a saber cómo es. Bueno, aquí ya hemos, ya hemos empezado. Como tú, o sea, aquí, como pone todo, uh. la Nice ha empezado a hacer sus mierdas de teleports. Que ahora ha matita, un sitio, eh. Se lo guarda y aquí ahora a ver si llega, no, no ha hecho nada más. Oh, aquí lo tiene, sí, para, para colarse en un medio de. Sí, me, aquí saca helada. Esto más difícil. Ha tirado el Shorry. Hostia, ¿ha visto cómo le ha ganado el, J, el JA al puto Shorry? Madre, ¿Ha mi sido amor. Hermoso? Bastante horrible, bastante feo. Sí, sí, sí, ha sido, sí. La verdad que sí, ha sido. Vamos a ver el combate. El... ¡Web! ¡SD! Vale, y... mira, aquí ahora ya le, ya lo, ya le pilla. ¡Uf! Muy buena este chamcé, es importantísimo en. Sí. Eh, en el matchup. Bueno, también tiene un antiaéreo muy recto nine así que. Pero bueno. Sí, no sí además es que la putada está en que todos los posibles proyectiles de Jin. Jean... ¿Mm? Se los, lo, se los gana con, cual, con cualquier magia, entonces, es lo que fácil, tiene que, que sí. todos los personajes de este juego contra nadie es cogerla una vez, una vez Muy buena y, so, y no soltarla sí es que no te queda otra, no te queda otra A ver, vamos a ver si le si van a seguir los Ocean Seix en contra de Shoryu también Pero bueno, de momento no tienes stock, ¿eh, rico Así que, ojo, no, no. a ir recto aquí claro, que ir ahora ir recto. esto tienes, ahora, aquí, a... Dingo tiene que jugar al juego de lejos porque si le deja pillar un solo stock, la ninja tiene las de ganar. O sea, aquí, fíjate, o sea que wife, que wife, que, wifi, que wifi. Sí, no, jugar. No, oh. no, no. Se le puede ir, se le puede ir, ¿eh? Ojo que se le puede ir. Tiene... Me ha confirmado. No, no, lo mata de milagro, de milagro. Vamos a decir que ha sido un setup, ¿vale? Es que... Porque Oye, porque sin sí tiene más vida, ¿eh? Porque sin sí tiene.. Es que. ¡Ay, madre mía, Dios! O sea, Ese casi un setup porque yo me, yo me hubiese cabreado mogollón. Sí. ¿Sabes? O sea, yo me hubiese enfadado muchísimo con esa puta mierda. Bueno, muy buena. Ay, hostia, muy. muy bien. Están comentando. Y, ojo, la lluvia, que no esta se ahora. Es una jugada peligrosa. ¿Eso inbloqueable. ¿Ha sido inbloqueable? O, o la, me parece que la, la, la habéis pero igualmente. Eso es súper chulo, no sé, Cúbretelo, ¿sabes? Eso, ya, ya se lo ha visto, porque además se lo conoce. Ya se lo ha visto encima. ya Yo creo que, bueno, ha confiado que no se, le saliese bien. Y hasta. O sea, que no te queda otra. eso overhead, ojo que está a un porque piño. La... Primera no, la primera partida para Rico Uh -huh. que estamos viendo que simplemente el matchup no lo ha jugado mal esta ronda simplemente falla algunas cosas y Reiko pues ha fallado menos y la ha triunfado más eh, sí, no, no, no hay más es que no hay más pero muy bien muy bien muy bien fíjate sobre todo la primera ronda que ha sido ha sido un training mod para para Nine de Reiko como hemos podido ver lo potentes es que son los hechizos de Nine, incluso los de segundo nivel, ¿no? Que el, el, la bola eléctrica, que es criminal para el tema de combos, es criminal. O sea, es que en cualquier situación te puede colar eso y seguir el combo es increíble. Eso es increíble. No, sé, sí. no sabría decir yo si es que está demasiado bien hecho o no debería ser así. Es, es, es duro de, de decidir. A ver. Están, ¿Van a decir otra vez eh, el escenario? Sí, dime, Nemo. ¿Yo? Quiero pensar que simplemente está muy bien hecho, ¿vale? O sea, no quiero pensar mal porque tampoco le quiero faltar el respeto a Reiko. Pero yo no, te digo vale, yo que no. yo más de una vez lo hubiese apuñalado ya, du. O sea, en estas partidas online, yo más de una lo hubiese apuñalado <risa> ya, ¿sabes? Pero claro, ¿qué, ¿qué puedo hacer yo? Soy supuestamente un ser de luz, pero el online me, me, me puede, me, me, sobre, me sobrepasa. No, no, no. Sí, saca lo peor de mí, sí, sí. ¿Sabes el chalsuino enojado Da igual, ni online. Hay muñecos que a todos nos puede. Yo sé que hay ciertos muñecos que a ti te, también te sacan lo peor de ti, ya, ya sea online o, o sea. Sí, sí, sí, tú te, tú te ríes, tú te ríes, pero pasa. A ver, bueno, están jugando muy bien, hay que controlar, es difícil controlar los teleports de LINE. La teoría es controlar los teleports, una cosa es la teoría, luego está la práctica. Claro, pero es que la, la, la, la cosa está en que los teleports de LINE, como tal, oh. tienen, tienen recovery y tienen counter-state. ¿sabes? Sí, pero Entonces, claro, pero, claro muy, aunque muy tengan buena. eso, no son fáciles de... Ula, ula, ula, ula, ula. ¿Cómo se la ha jugado? ¿Cómo, cómo ha Sí, sí, sí. No, fácil, aunque, eh? aunque tenga eso, no son fáciles de, de castigar. No, no. Por supuesto no. Hostia, podría haber hecho súper, no sé si lo hubiese matado. No no, no, no lo hubiese matado, pero ahí sí, ¿ves? Ahí, por ay, ejemplo... Ay, por mucho que Naino no hubiese hecho el teleport, o sea, le, ha, le ha dado en el, en el recorrido sea, en el, en el del, del teleport. O sea, ahí tú, ay, por mucho que tú puedas... Machacar el teleport. Sí, pero calcular eso es imposible. Claro, no sea, es que, claro más que claro, calcular, es, es, es, de, es acostumbrarte a cómo lo hace la Nine, rival. Sí, sí. es a O sea, tarde, y... o sea es que tarde o temprano, en hmm. un set, en un set de F, F3 o algo, tienes que jugártela e intentar pescarlo. Sí, no te queda o sea, otra. Cual, Aquí, ¿cuál es el problema? Que, que si lo fallas, pues te pasa lo que le está pasando a uh. Fredingo, Pues que se, que se muere. Ese 5D teniendo fuego, como lo ha tirado inmediatamente. Sí, tío, Ay, ¿por porque le daba increíble. Igual. ha hecho el super y han machacando el botón. Porque te daba igual. Pero esa, esa magia sale a una velocidad increíble. Ese ojo sí, que. Sí, me parece que el nivel, el nivel 3 en, creo que era fatal también, ¿no? Sí, sí, sí ¿Es sí, fuego. Sí. sí, es increíble. Es un starter super bestia además. ¡Uy, bueno. buena! De, de Dingo, muy buena, ojo. ¿Qué? Vamos, Esta... aquí ¡Uf! lo tiene. 13 overdrive. ¿Cómo se la un ha muñeco de listos ¿Eh? ¿Qué está pasando? Yo espero Ay. que este lag haya sido cosa solo del, del espectador. Pero, pero bueno, no, yo espero que también, porque si no, era momento de, puñalar, de apuñalar a alguien. 1-1. 1-1. Bueno, pues bueno, vale, sí, no. Me, no, no me están avisando de que el de que el ah, agazo de la última partida ha sido ha sido el lagazo real. Ha sido real. Ha sido el lagazo real. ¡Hostia! <risa> Qué putada, ¿eh? Pero bueno, al, por suerte voy a hacer abogado del diablo. Y ha sido el final de, de, de combate. Sí, sí, cierto. o sea, yo voy a avisar a los jugadores por el Discord de que si va muy mal, o sea, que sí. no, no, no, no se torturen y se para no he la quedado, partida. ¿sí? Total, justamente, en esta de aquí uh -huh. es una partida de trámite, por así sí. decirlo. Hay que jugarla porque se tiene que jugar la, las finales de la liga. Eh, sí, exactamente. Pero que si va mal, tío, corta y aquí todos están amigos, que no, no es algo tan importante. No, una ibaraka, el pasek no funciona no nos funciona ¿Sí? tan bien dentro de lo que cae, porque todo depende del servidor en el, que, en el que se está y no todo el mundo tiene una buena conexión igualmente, ¿sabes? Mira. Vale, mira mía, como muy bien espaciado ahí la presión ¡Oh, ¡Muy buena! Parte de o sea, Es ahí Rico se ha jugado mucho. Bueno! Estamos en el 2016, tío. <risa> Con 2016 a, yo reacciono a agarres así, pues tomo un 6B, puto payaso. Vale, pues esto va así. O sea, esa, esa herramienta, tú, con, siendo Jin, puedes utilizarla muy bien, porque puedes castigar los, los, los, los, los intentos de adivinar de agarre siempre que cuando el rival no, los, no, no utilice los triples. ¡Ojo! Ojo, ojo, como ha sido un combo detrás de otro ni los resets de car, eh, esto. Y claro, porque lo, los reset de no son solo de... La gracia es que no es el reset el card, es que la gracia es un bloqueable. ¿no? Claro, Pero, bueno. tío. Qué mal el reset. Pero el caso. El caso, sí. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora se tiene que jugar el juego neutro. Y aquí muy bien como le ha pillado. ¿Qué se ha levantado ¿Qué con, con el 4 del cabronazo este. No para, no para. Muy buena. ¡Ostras! Pero que dice que... No sé si... El segundo ya le le quería ojo, no sé si le ojo, quería de tristito. esto cómo se dice Con... no sé si quería el segundo backdash que ha hecho Dingo no sé si lo que quería hacer él no, lo... no sé pero ojo que Reiko se le ha ido la pinza o le ha salido mal... otra vez otra vez otra vez acaba de ver el error de pero el... Tío, acaba de ver pero tío por favor oh no estamos en Londres Londres 2017 <t> <t> la <t> <t> de vuelta el pasado <t> Bueno. Deja el pasado. Ojo, porque Dingo creo que tiene una luz, ha visto una luz con eso, la ha visto y se le ha ocurrido. Bueno, yo creo que. Pero es muy raro porque Rico es de los primeros que siempre hace Option sell, es el, que es el, vamos, de los que más abusa de, de, del Option sell de, de la presa, al menos como yo recuerdo de la última quedada que hicimos. Y se me está haciendo un poco extraño que esté que le esté colando todo el rato eso. No uso ese. Vale. No, no. <risa> vale. no sé si es que este muchacho, este pavo, tiran los agarres porque lo lo cree. Lo vale, cree. Entonces lo que está haciendo es instant block barrier sin parar. Vale, vale, vale. Que yo escuchaba botonazos cuando cubría Reiko y es por el instant block barrier, no por el por el OS entonces. Venga, a ver. Uno, dos. Ojo, ojo, ojo. Eh. Vaya final de la liga Open, eh. Vaya final. Dos, esos dos jugadores que no me esperaba. Bueno, son dos jugadores que para mí tendrían que haber estado también en la pro. Lo que pasa es que. Eh. Bueno. Por temas de que estaban ocupados, no podían participar, pero mira, mira la, en la liga... Otra, rodado, oh, rodado? Sorry. Ha rodado ha el otro ha rodado 4B, ¿sabes? Es que me cago Posible, en la leche. Posiblemente no, eso vaya. ha sido un 3C, posiblemente <ríe> había sido un 3C. ¿vale? Vaya Uy. hombre, has baitado un Shorio, es que putada que no lo puedas castigar, amigo. Vaya hombre. O sea, buena. Parece que Rico no quiere levantarse neutro para, para cubrirse. Y eso, y eso no era un bus eso era un overdrive solo sí, eso es. era uno overdrive. Creo que se que, tiene que hacer también allí. Los, es, una, es una de las opciones para intentar parar el esto, pero cuando ese, ese setup de la de la bola, de, de la casa, ¡Hullo! Uff, casi lo pesca. Casi lo confirma que diga. Sí. Con esa presión de la presión de la marina. Sí, y ojo. O sea, está se está ambos. Zonear, tengo, que está intentando señear. ¿Qué está haciendo? Oh. Le pilla cucite? No puede tirar, le tiras gusto al final. ¿Qué, cómo puede que pasar? Super y. Vale, muy bien. Hay que tener controlados. Chicos, 12. ¡No! ¿Sí, no sé? La ha adivinado bien, pero la ha timiado mal. Es una sí. de las putadas. También es. cabe decir que el. El recovery de la Nine es a mm. partir del segundo. En el eh, primero. Sí. El primero no puede correr directo. Pues, puedo hacerlo directo, ¿sabes? Pero es. Super, es que es difícil, es complicado de narices. Oh, ah, sí, y las personas que os digan que la Nine de listos, no, no os lo creáis, es ¿eh? mentira. No Todos estamos los aquí. van iguales. No desmerezcamos al rey, por favor. No, no, no, no, no. A yo al rico no le estoy. no le estoy desmereciendo. Yo, so, yo estoy diciendo verdades como templos, ahora sí. <risa> Ojo. Las cosas como son. Estos... Ahí el 13 y no sé qué hay. claro, no ha tenido no verdad, ni si ni ha tirado antes el burst. Se le puede ir. Tiene burst. Lo va a tirar. ¿Qué va a hacer? Lo tiro! ¡Oh! ¡Qué dolor! ¡Qué putada! Qué bien está. Fíjate. Es que el matchup, cuando, cuando vosotras ve, veáis que se tiene que jugar bien contra Nanain, porque la teoría, la teoría dice... Cuando la pilles, cuando la pesques, no la sueltes. Pero ojo, porque el neutro, lo más normal es que te gane ella. Entonces hay que tener... Mucha paciencia al neutro. Hay que tener mucha paciencia. Esperar, esperar, esperar. Ver que va haciendo teleport. Si vas a reproyectar, No puedes intentar coger la satén por el mango. Porque no. o sea, eh, tú eres un ayudante de cocina sin manos y ella es, es la chef. Exacto. O sea, no puedes. Solo tendrías que intentar cogerlo con la, con la boca y entonces, pues, te pasa lo que te pasa. Carita, carita, pero mucho hermano. más. Que ha quedado ese brazo si no se da pop pelar. Bueno, pues eso. Pues sí, también, también, te, también. Te, <risa> Que, que, que sí fijaros que cuando más ha, se ha acercado eh, Dingo ha sido eh, cuando ha sí. ido tranquilo o, No, no, hay... o, otra, otra cosa, también cabe decir Que es que tú ahí, cuando, en la situación en que ha tirado el burst, era una situación de mierda Porque ¿Qué? si tardaba mucho en tirarlo O sea, le ha tirado en el mejor sitio que podía tirar Pero como la piedra hace multihit por alguna razón de diseño que nunca llegará a atender <risa> no. Pues entonces ha perdido contra el burst y hombre que abre. Uf, ha fallado. Vale, ¿Roda? va a robar mm. No sé, no sé, a lo mejor. No sé si es que simplemente no, no, no, no, se la, no veía ese rol. O ah, no visto? la ha salido. O simplemente ya es que ha perdido toda la fe en la humanidad en este juego. Uf, que ya puede que ser. No me, no me extraña, eh. No me extraña. Piensa que se te va haciendo cuesta arriba, ¿eh? el combate. Y. Uy, uy, uy. ¡Hostia! Uy, casi. Ahora lo ha cazado, sí señor. Vamos. Venga. No, ha pero... Lo ha hecho con el barrio, ¿te has fijado? Sí, sí, fijado? lo ha hecho con el barrio, pero no sé si es que se intentaba hacer algo. Mm. Pero es que no sé, me, me, me extraña mucho porque, o sea, eso de correr barrier no tenía. Por... ¡Un ¿Cómo se le que... ha castigado? ¡Oh! Por eso. <risas> Muy buena, así ver Ahora aquí como lo tiene. ¿Y cómo muy, me bien, bien, visto, muy bien visto ese ese ese burst no era un bus no era un, boost, no era un boost. esta vez no era un bus porque la ha tirado demasiado pronto de hecho es que ha salido el amarillo ha salido el burst antes del golpe ha sido muy horrible tiene media vida ahora dingo y ¿Toda? aquí ¿Cómo lo visto a reacción, sí señor, muy ¿Qué bien. coño reacción? Si ¿Sí? la ha tirado antes de que saliera el, el plan algo. Que se la ha adivinado, se la ha leído. A reacción, a reacción, no, a reacción. estamos en la final, que estamos en una final. Así <risas> ah, claro, <ríe> <ríe> por supuesto. Y venga, muy bien, manaza otra vez. Ojo que allí tan arriba la mano... Otra vez, la ha pescado de nuevo, mira que es difícil mantener que el río. Fuera. ya lo tiene, lo tiene, combo Aquí ahora hay que tener en cuenta que la Nine no tiene stock, ¡Ole! no puede hacer nada, ahí solo puede intentar hacer, que es lo que ha pasado oh! Uno detrás de otro y lo mata, lo va a matar, lo tiene que, matar? ¿Lo tiene que poder matar uh, uh, uh, uh. Le ha dicho, me has hecho tú 30.000 resetantes? pues no te preocupes no, no, no. Que te los devuelvo porque eh, yo fui el primer muñeco de resets del juego. Así que oh. yo los voy a hacer. Muy buena, sí, señor. Ay, madre mía. Perro viejo. Bueno, a ver, perro viejo lo son los dos, ¿sabes? O sea, no fue bueno, una pero, lleva, aquí. pero por el muñeco. Sí, claro, hombre, pero. pero sí, claro. Pero yo claro, bueno. jugaba antes con Hacker, el otro muñeco pero, de. Que será, de de que gente ser, de, de dudosa ética. De dudosa ética. De, de, por, por otros motivos, ¿no? A <risa> Real, ver, porque... los pecados los ha cometido también, ¿no? Pero. <risa> por otros motivos. Ya me, ya, ya me los estoy oliendo por donde van. <risa> es que estoy pillas un puñeco tan, tan blanco y tan puro. Bueno, va, venga, vamos a seguir. Muy bien. Espejo. Ese, ese espejo es algo muy feo porque ahora la Nine en cualquier momento le puede pegar un patadón y es un proyectil que es invencible hasta que llega al final de la pantalla Bien... ¡Oh! Ha fallado el combo Sí, estaba como demasiado lejos, cosa que me Está extraña bien. porque Nine llega a todas partes Sí, pero allí no pues bueno, que lo tienes que timear un poco, el 6C tienes que esperar a que caiga un poco Uy, que, que eh, iba con rato. mucho miedo ese boost del pánico Sí, totalmente, pero bueno, Dingo tiene overdrive y... Uy, uy, uy. y ahora la oportunidad, oportunidad de cazar Creo Dingo ya se está acostumbrando ahora mismo a tener controlado el hechizo que está teniendo muy importante para este matchup si ves que tiene el viento, puedes hacer un insta un insta en air dash, a que veas que se mueve si tiene, o sea, el poder ir controlando eso, al final te comes uno sí o sí. neguncite pero es muy importante tener controlado el elemento y fíjate que bien. los... Ahora, ¿cómo, ¿cómo, ¿cómo le es está saltando? Las tres veces ¿Tres? han entrado así, eh. Las tres veces sí. y muy buena. Madre mía, cómo, cómo la ha pillado. A ver, ahora intentaré hacer el reset. Uh. ¡Muy bien! No se sabe la tecnología de 2017. ¡Ay, ay, ay! tengo que cabrón, tú, estuviste <ríe> tú estuviste en ese rebo. No estuviste en ese rebo, Que todos nos compartimos la tecnología para ganar a los jeans británicos. Fue <ríe> pues muy buena, ¿eh? Eso. ¡Mira otra vez. Sí, otra vez! ¡Otra vez, otra vez! Está viendo la luz. Vale, ha intentado pensarlo B. otra vez ahí. Cruz Trigger no. Uf. Uh, eso es porque se ha intentado jugar con un C. Sí, más Bingo que eso, Bingo la está verdad está es que no sé por qué. qué. No, ha intentado no ha intentado tocar un 5B porque. Ahí un ganas tú. Con el Cruz Trigger al tan. tan cargado. Ahí hubiese ganado. Ahí hubiese ganado Dingo. ¡Oh! A menos una. ¡Uh! Podría haber con ¡Qué lástima! Sí, sí, o todo. sea, no, supongo que no, no ha intentado, no, no intentado ni hacer cinco, el, el option select de 5 de overdrive por si pega. No, ¿Cómo no, se ha no. levantado pegando la patada a ver si podía pegar a nada? Lo que no ¡Uh! Siento... ¡Oh! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Que se ha. Aquí se ha un ¿eh? está hasta las pelotas. Que se ha fortalecido ¿eh, el muchacho. Se ha fortalecido. Estoy viendo el, el tweet, chicos. Que malos. Estamos en la final. Venuda final de la Liga Open. Increíble. Rico contra Dingo. Dos personas que si entrasen a la, a la pro juntas, pff, darían que hablar. Y mucho. Y mucho. ¿Tú qué opinas de esto, Adri? Los dos de deberían que... ir, ¿eh? Los dos deberían estar en la, en la pro, ¿eh? Yo creo que no. No quiero ninguno de los dos en la pro. No quiero, a ninguno. No quiero ninguno, tío. Yo esto. Esta, esta puta mierda, yo eh, online no la quiero. Que se la coman los demás. Que a otro. se la coma a otro, tío. ¿Ves esos piños de full screen? Que se los coma a otro. Muy que si me buena. los confirman, que sea por un fallo mío, no porque el juego ha dicho vaya hombre. Bueno, aquí aquí empezamos no. ya con el juego de piedra, papel o tijera de los resets en, en hit. De Jin, como... Ojo, porque Uf. hasta ahora, ahora yo me estaba, me poniendo a favor de Dingo porque está, eso que estaba perdiendo. Pues vamos 3-3 y está ganando Y ahora mismo Dingo. Ahora es el momento de ponerme de lado de Reiko. Así que Sí, pero Funder, el juego offline también te dice vaya hombre, pero entonces, pero el, ese vaya hombre es un vaya hombre. Sí. <risa> como el reset. Es un vaya, o sea, eso es un vaya hombre de vaya, aquí puedo hacer esta otra cosa, pero es que online no puedes hacer eso, al menos no en este juego. Eh, ojo, que lo tiene, lo tiene clinchado, eh, lo tiene muy clinchado. Ese, lo dicho, ¡Oh, está Esto sacando lo tiene ya. Que se ha recuperado para el 4A. Muy buena opción. Muy Aparte, buena opción. que fíjate que Dingo el 6B lo ha utilizado, pero lo que más utilizar es el champ 2C. Eso siempre. El reverse, qué bueno. Y oh la presión naval. Combo de Reiko, muy bien, lo congela. No, o sea, estaba demasiado lejos. No sé si es que ha tirado el piño muy, no, muy no, tarde. Bueno. A matista, Tira la matista. No. Intenta sacarse el hada viento, para seguir presionando nuevo y conseguir. Bien, el de nivel 1. Hay no que tener no en cuenta que el, que el hechizo del viento gana a cualquier proyectil del juego. A todo, A excepción todo, sí. del, del super de la S. El y Super en del con... y la bola del Tagger. Y en lo.. Conterlo... Y encontrarlo lo sigue con, el, con la manada Todo, Nine lo sigue todo con todo, a todas horas, tío. Sí, es. Ese de, el D, el D que de piño de 5 de sin, sin hechizo, que está guay. ¡Hola! Tío, o sea, ha, ha, hecho, la, la ha hecho la de Kevin, tío. Fallar el agarre para que haga el otro un agarre y castigárselo. Menudo genio. Menudo genio. Ese ¿Eh? setup tiene nombre y apellido. Y es no, Kevin, no no te, Es que no te queda otra, no. Sabe que el personaje es muy difícil. Está buscando de las debilidades al jugador. Fíjate, está abusando de todas las debilidades que está teniendo Reiko de no mantener la barrera, a recuperarse, eh, no hacer el option select, sobre todo online, ante el terror de, de cuando está viniendo réctor, ¡Dingo, se haber ganado ahí! Y, ojo, la presión de Dingo que le da, le da, asegura y le da la cuarta victoria. ¡Camino al reset! ¡Camino al reset! O se verá que si si gana, Dingo tendría que jugar otro set porque es la gran final de la Liga Pro, ¿verdad? Sí. Hostia, puta. Ojo, ojo, ojo, ojo, que puede ocurrir, puede ocurrir. De la Open, sí, Pernat, de la Open. Puede ocurrir brutal, ha sido brutal esta partida. Fíjate que se le ha ido, se ha ido abriendo ese, ese túnel. Estaba llegando, estaba viendo la luz, Dingo, que parecía que por un momento... No, no, no tú sabes cómo, o sea, ¿no lo que está haciendo es ¿no? está haciendo el túnel. Ah, Dingo está cogiendo el túnel y lo está abriendo él ah, con sus manos. Más bien, ha visto, lo ha visto? ha visto, ha empezado, ve que no puede contra la ofensiva de Nine, ve que no está pudiendo, así que Está aprovechando todas las debilidades que como jugador Reiko le ha enseñado en esos, en, en los anteriores combates. Los está aprovechando todo y vamos a ver que va a seguir. Reiko tiene que cambiar, tiene que eh, no hacer eh, esto. No tiene que techear. Tiene agarros, que evolucionar. O sí. no tiene, no, tampoco, o sea, dentro de lo que cabe, no tiene que techear tampoco. Cuando tiene la cruz, a este paso a Reiko le vale mucho más comerse el, los 200 o 300 más de daño el combo sí, sí, en azul, sí, sí. Sí. que intentar recuperarse es que tiene que salir de esta ¡Oh, ¡Oh, qué putra! llega a ser un 13 eso llega no, no, 13. no, no, no, es que o sea, la, la, la idea era buena porque en la, ese muy buena, muy en, buena. Ese, en esa situación el 2D era la mejor opción sí. porque podía hacerle mucho daño sin gastar recursos y entonces poder empezar el juego de, de la marranada de Jin en la esquina bueno, pero yo creo que un 13 también hubiese sido bonito, ¿eh? Pero entonces, ¿por qué? Necesitaba gastar barra. Con el 13, ¿sabes? Ojo, que Reiko, Vuelve teerra directa. Si no deja que se le acerque para que haga su juego. Dingo, dingo, sabes. Madre mía. Con el 214B. No se ha currado. 214. Vamos a ver. Aquí tira helada. Su compañera, su amiga de los juegos. Esa se la lleva Reiko, se la lleva Reiko con 4-4. Está, está aquí, está ¿Qué, aquí. ¡Qué, qué presa, cabrón! O está sea, buenísima la presa de Está buenísima. Hasta, hasta offline se lo hubiese comido, ¿eh? Ya puede ser, ya puede ser, ya puede ser. Brutal, 4-4 estamos. Mursai sí que se ha pirado un momento. No ah, pues está aquí. <risa> y ya te hemos actualizado. 4-4, increíble. Nudo maestro. Maestro y comandante. Increíble la partida. Increíble. Bueno, a ver. Eh, punto de liga para. Bueno, combate de liga para Reiko. Combate de reset para Dingo. Vamos a ver aquí ahora qué hora que pasa. Reiko no para de cambiarse el color para despistar. Sergia o sea, me, la, me la conozco yo. Sí, y tanto. <risa> y a ver, vamos a ver. Ojo porque ¡Guay! la Hostia, ese traje de 3C podría haber uh! hecho mucho daño. Sí, una gran putada lo que acaba de pasar. Ada. Saber. ¿Qué hace la hada? Joder, ese amatista que ha entrado allí. Ese amatista mm. que ha entrado sin querer. Qué a cojones. No que la, la ha tirado para Fonorea ¿eh? para cubrir ese espacio y luego lo ha intentado, con, lo ha, ojo, lo ha intentado confirmar. Ojo que tiene barra, Uf. un 3C y overdrive. Podría dar. <ríe> ojo que lo ha intentado, eh. Lo ha intentado. Y aquí. Mmm, bueno. Saca. Consigue, consigue el, conseguirá el knockdown. Ojo que tiene para Super. super. Estaba intentando mm. baitear eso. ¡Ay no! Putada, bien, más grande. Bien. A ver, ahora sí, punto de liga para Reiko. ese 6 c que entra a todas las todo por todos lados. Lo tiene a todas complicado, horas, lo en cualquier tiene. Momento. Lo tiene complicado. Le han entrado con el. Fuerte que le ha entrado porque estaba la hada haciendo de las suyas. Sí. Y va usted. Oh, mira, mira, mira, mira. Uf. Muy bien, lo vas bajo... No, no podía. No podía. Más, el... No llegaba a ser counter. no, no. Pues, no. Claro aquí No, no sé si es que Ringo está intentando pescarle con los teleports aquí ahora, con, con, con, la, con, con el, el mangazo. Si pone la casa para ganar a, a la, la matista de cualquier piño y que Treko no se pueda acercar. Confirma Rico el golpe, le intenta llevar a la esquina. Buen combo. Tiene, tiene, tener... la, tiene la semilla debajo. Va a intentar la tira. No, no consigue hacer ningún setup. Hostia, no sé si es que el cruce se le ha salido solo. Bueno, ha podido oír Ringo. No, ¡Oh! ¡Oh! no puede tirar. Puede tirar. Burro tira. Así no. Así no. no así. No. <ríe> Un fallo, solo necesita un fallo y Reiko se llevará la final. Ah, y aquí la ¡J.A! con a, este, a ganar Liga. Con este pedazo 4-5 que se ha marcado eh, Dingo, eh, a punto de resetear un resultado mucho más digno que el que hubo en la Winner's Final Sí, señor. Difícil, pero la remada no ha sido suficiente dándole ese pase de primer puesto a Reiko, ganador de la Liga Open. Muy bien, ante todo, siempre confíen, recordemos el online, eso que hay, eh, bueno, muchas cosas, pero es lo que hay. Reiko, merecido ganador. Dingo, un subcampeón increíble. Buenas partidas. O sea, podían haberse llevado cualquiera de los dos. Ha sido muy buena. Creo que se lo ha, ha desquitado. Creo que Dingo se ha desquitado. Vamos a ver los mensajes que me va a enviar después, pero, pero creo que se ha desquitado. Y... Vamos a seguir ahora con la partida de ascenso-descenso. ¿Están ya avisados? Sí, supongo que estaban por aquí. Eh, ¿Lo bueno, has visto, Gea? Eres... ¿eh? ¿Has visto combate? ¿O has llegado ahora? Vale, entonces ahora tienen que entrar a Spinet y Xavi, ¿no? Sí. Vale, bueno, pues... acaban, acaban de acabar la partida Dingo contra Reiko 5-4... Yo creo que ha sido de los sets más increíbles que se han streameado. ¿eh? Ha sido increíble esta final de la Open. Brutal. Ha estado, obvio, ha estado bien. Brutal. Ha sido muy bueno. Ha estado buenas. bien. Un sólido 7 de 10. Sí. sí. Sí, sí, sí. <risa> Ay, madre mía. Bueno, ahora pues toca lo que hemos dicho antes. Uno de los, de los combates con los que, los que más me puedo reír con los que puedo perder el poco pelo que tengo. Vaya, por eso, por eso dijiste que querías venir a castear. ¿eh? Pues ya puede ser, porque es que yo ahora mismo yo, cuando miro, cuando miro jugar a Revers me pongo de muy mal humor. Revers este es tu peor enemigo. De hecho, cuando miro cualquier otra persona que usa Bank, me pongo de muy mal humor. Porque, normal, mira, normal. No te digo yo lo que me pasa con tema europeo. Lo que, lo que vi la, la semana pasada. Lo que sea, bueno. <risa> Pero bueno. ¿Cómo, ¿Cómo era? Si me. Si intentas criticarme, intentas superarme o algo así, ¿no? era? No sé, no me acuerdo. Sí, no, ¿Eh? algo así, algo así. Pero bueno. Pero en fin. Tan cerca, tan lejos. A ver, a ver qué dicen por aquí. Bueno. Vamos a esperar si ahora. Pero es normal, es, es normal, es normal. Es que aparte recordemos que Nemo os va a decir que no esté aquí, ¿vale? Pero este es de los mejores usuarios de banca que hay en el mundo. Y os va a decir que no, pero es que es normal que se. Que se vuelva loco cuando ve determinadas cosas. Ostras, no. Tendríamos tendría que hacer. Yo no, yo no sé él. qué es esa tecnología, soy demasiado viejo para ello. No, muchachos. No, pero bueno, nos vamos a sacar en diferido, si no. Vale. Así que. Venga. Pues sí, Pablo Gabriel, tú eres milenario. Punto. Y final. No, pero las cosas como son. Este señor, lo he dicho, pues o diría que no, pero la e tech que ha descubierto con el van también, que le nerfearon una ETEC, tío. Hijo de puta, tío, cómo he echo de menos, tío. Esa puta mierda, la escuro, me la, me la curro, y van, y va un amarillo, asqueroso, y dice, no, no, tú esto no lo vas a usar. Oye, Hay esto es lo que ha sacado es el índice, el indigno este. <risa> a ver, entonces vamos a... Tenemos que seguir esperando a... Uriol. A ver, sí. A está, Spinet. Está por aquí, ¿no? Estaba, estaba por aquí. Sí, tiene eh, que no estar cerca. cerca. O sea, de estar, está. Lo no había visto antes. Pero vaya, que sí. Que, que vamos a ver... Eh, volviendo al tema... Dingo, increíble... A mi opinión personal, creo que solo... Vamos, es que solo... Mira que he jugado contra muchos jeans, eh, pero creo que el único jean que está por encima suyo es el de Fenrich. Y no, no... A ver, David, lo, lo siento, pero hay que es ser que realistas que es, y no hay que barrer tanto para casa. Un americano, me vas a decir. No, pero joder, joder, me vas a decir tú que Fenrich es el único... Por encima de él. Es el, mío, el único japonés que usa o un coto player o sea te digo yo que Hay, que, hay que ya, a, casa, eso hay que barrer, es que eso que me barrer. da mucho coraje porque también o sea a ver todos sé, todos tío, el mejor, todos es como el mejor es si es bolsa. como si tú es como si digo pues sí tío Spinetes es la segunda mejor del mundo solo, solo el yuta está por delante pues no es mentira es mentira no vale pero hombre, no, la, no estamos, estamos tú, en stream por favor tienes que vender a tu amigo Véndelo eh, sí, sí, un sí, yo, poco. Yo le vendo, Sí, sí, sí, yo le, yo le vendo, ah, pero le vendo tío. para mal, yo le vendo para mal. <risa> yo le vendo o sea, para las mal. Cosas, las cosas como son. Andrés, sí, el dingo es muy bueno, muy bueno, pero, tío, que somos muchos... Yo te estoy diciendo, que... yo te estoy diciendo contra qué he luchado yo. Eso, eso entonces ya está bien, eso he ya luchado, está mejor, ¿vale? Contra qué he luchado yo. Esa ha sido mi frase, os lo recuerdo, pero bueno. Eh... No, no, no vamos a entrar en debate aquí, ahora mismo. ¿Por no, qué ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Hablar de gacha? Pues no, porque como lo nombres, te pego. Voy a jugar. ¿No bueno, <ríe> pues a jugar? Juega ¿Tú a esa basura? Voy, ¿Esa cosa? A, mientras, mientras os espero, voy a jugar. Venga, voy a, que tengo que levear. Madre Oye, que han mía. anunciado PvP. Han anunciado PvP en el juego. Sí, pues el, el PvP puedes puedes pegar más fuerte con tres Hidras y un Skeleton Walker, porque si no, no juego. ¡Hostias! Me acabas de venir ganas de poner el ro, eh No, no, no, que se quede en el recuerdo Por favor Mira, el dice que tiene problemas Con Con entrar en el juego Sí, no, no sé qué puñetas le pasa Que a muchas veces Se le queda el ro. El ro, mira, ¿ves? Es que ya, es que ya Se le es queda que... el juego El juego reventado, ¿sabes? Y tiene que reiniciar el El Steam y eso Hostia, pues bueno, vamos a. Vamos a esperar a ver qué tal. A ver si. De todas maneras, como es un. Es un matchup yeah. bastante repugnante por los dos lados. Repugnante porque no te gusta. Porque no te gusta, básicamente. No, no, no, no, no, no. Repugnante porque es un, es un matchup que puede llegar a ser muy feo. Porque no, el, vale, vale. el bank es, es uno de los pocos, con, pocos matchups que el bank tiene ventaja, aunque sea muy, muy ligera. Es ligera, ¿eh? pero... sí, yo, Porque yo no tú piensas que la, para que la S pueda jugar este matchup necesita presionar todo el rato de una sola manera. No puede lo que es utilizar los botones más grandes para presionar, que son el B y el C. Tiene que estar todo el rato con los A's. Porque con los huecos que hay entre las strings, el bank, el bank puede hacer una contra. Puede hacer el 6D. Y puede o reiniciar el neutral, intentar buscar un castigo súper grande o ganar un sello. Bueno, pero es que esta ya nos la conocemos y lo que puede hacerte es de reacción a una contra, ¿vale? Claro, exacto. Pero entonces ahí ya entra el tema del juego, el, el juego mental. Entonces, cuando tú coges esa bolsa, ah, sí, el sí, ban claro. tiene ligera ventaja. ¿sabes? O sea, que no es una cosa para tirar cohetes. Es un 5,5 hacer... puntos como 4,5, ¿sabes? Es un poco yo, menos. Yo creo que es un 5,5, la verdad. Pero, bueno, sobre todo... A ver, los personajes con movilidad, pienso o no... No, ya empezamos. Ya ha tirado el puto Burst en el primer mixup que no le había nada. Es que me cago en la leche. Pero, oye, ¿te has fijado que ni nada de... No, no, de no no, no quieren, criminal? no quieren. No quieren hacer button <risa> check. No, ahí no tío. puedes tocar. No puedes tocar. Si tiene la estin, crees tú, respetas. Punto. No puedes hacer otra cosa. Porque si lo haces, pierdes. Por aquí. Muy bien, sí señor. Mira ese 6B, ¿cómo lo confirma con el supersalto? Lo tiene ahí. ¡Uy! ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Sape se ha morido esto. O sea... Se ha morido. ¡Hostia! ¡Oh, no juegas que se ha caído Steam! ¡Ay, Dios! ¡Se ha caído Steam! ¡Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Uy... No, no, no, el stream no, no, no. El stream está bien, está puta madre. No, no, el stream está... No sé. Sí, pero Rico Re se, se, se habrá equivocado el, el, el, o se le habrá caído el stream, el, el, el stream a él, con su internet del sur, internet brasileño. Sí. No, no, si la sala está, o sea, simplemente tenéis que volver a empezar, era la primera ronda, ¿sabes? No pasa nada por volver a empezar. Sí, el botón check era esto, fíjate. ¿Ves cómo sigue ha hecho botón check? pues hecho, me, me parece bien, me parece Claro, Xavi, cero, cero, ¿Cómo, ¿cómo ibas a ir si no? Era el botón check. Shishigami. Pues venga, vamos a... El caso. Así. Lo que estaba diciendo. Además, el bank, por mucha rabia que me dé, los clavos ayudan mucho. Sí, por supuesto. Por eso son un recurso limitado. ¿Cómo te gustaría sí. tenerlos infinitos? Eh? Sí. <risa> sí. <risa> o regenerarlos. A ver, Amén. a mí personalmente me gustaría que el Command Grab yo pudiera elegir si hacer daño o regenerar el Kunais. Pero so, eso es una conversación pues. que no estás, no estás listo para tener. No, no, no, no. no. Mejor no comentarla Y... Bueno... <risa> ¿por, qué, bueno ¿por, hay hay... ¿Por qué le ha entrado ese 2A? ¿Qué debe haber ocurrido? No sé. Yo creo que no ha cubierto. c 5A... Ah, bien buscado. Dos repases. pinete ¡Uff! Pinete, ¡Ojo! ¡Mii! Aquí lo tenemos. Primer súper a la boca. Este hombre tendría que pillarse el Terumi, tío. ¿Cómo te Se, tío? con <risa> Y... ¡Oh! Uh, ¡Muy buena un pequeño hueco, a ver, buscando la barrier, quizás eh, no tendría que buscarla tanto en este matchup, por lo que ha comentado antes Nemo, es verdad, oh, eso no, ha sido no, razable! no, no, no. Y super. Uf, de todo es que ese 5C, sí. ese 5C podría no haber entrado, porque a la ES, al tener una hitbox horizontal en el aire más pequeña, porque es una, es una sí. diminuta, podría haber fallado por el tema del, del startup del golpe bajo. Que, o sea, el golpe que da, da por la zona del, del torso. Del, del y del overhead? ¿Y overhead? Qué lástima que no me salió en el gacha la ES. Sí, sí, sí. <risa> <risa> bueno, va. En, otro, otro clavo. Y, uh, pues ahí ha intentado baitar el... El, el Shorryu. El Pero bueno, muy jugoso. Últimamente estoy viendo que Revers está jugando mucho a saltar, colocar el, el bumper, moverse. Lo está haciendo muy bien esto. Me, me gusta mucho cómo, cómo está mejorando. Y aquí tenemos el... Uy, mmm, el Jarro no ha podido seguir. Aquí, ahora qué lástima que no saben qué oh. Ahí, la Ahí, dale, más Shorryu. Y... y... Ojo, vamos. Ojo. Ahí, oh, a ver. Eh. ¡Pégale! ¡Bien! ¡Pero así no! Oh, la, la, la, aquí lo bien, ha la bien. bien, bien, o sea, ese, ese castigo de contra ha sido. Ha, ha sido de potra, porque Spinete no estaba pendiente de eso. Ha sido suerte. O sea, la, la ha triunfado porque Xavi Chav, porque ha tirado la contra demasiado pronto. Entonces se le ha acabado el, ¿Sí? el, el Warpoint. point. A ver, aquí ahora, ¿cómo, cómo, cómo llegará? ¿Se le tirará al suelo y queda a Xavi? ¿Apuestas? ¿Se levantará con JB? No, vaya, hombre. Raro, eh, raro. Uuuuy. Se pues ha visto el Overhead, lo, vuelva, lo volverá a tirar sí. al suelo. Sí. Uy, qué lástima. lo <risa> 12 muy bien. A ver, a ver, Shorriu, ha habido Shorriu, into rapid ¿Qué? que Podría caer por la allí. como busca la explosión. ¡No, así ball. no! ¡Qué putada! Que... Podría, podría haberle hecho muchísimo daño Vamos general, a ver ahora cómo, cómo termina daño, el, no. combate. Como si el combate Cómo sigue el combate, a Xavi al revés le quedan 4 kunais Es una saltada de neutro gratis Y tiene mucha barra de super Tiene mucha barra de super Vamos, una una va, va Super, lo va, de matar. Lo, va, lo va a matar Lo va a matar, puede entrar. matar si tira rápido lo puede matar tranquilamente Rapid 5C, 6D, bam, bam, León. León. Bien. ¡Uh! bien Bien, bien, bien No puedes no puedes ir con tanto piloto automático, menos contra alguien que te puede reaccionar barra adivinar. Y cómo le gusta, ¿eh? El y cómo este. le gusta, ¿sabes? Porque el pavo está... Si tú te fijas, siempre que está con agachado haciendo instant block, después del entonces, segundo instant block va a hacer un super. Es que normalmente el segundo instant block es por el, por el recorrido claro, ver, de... al de, haber bufere. hecho el, el, el, el, el Daifunka, después del primero se le buferea. El, insta, el segundo instant block le sale gratis y entonces te mueres. Directamente, sí, sí, sí. Claro. Reaccionar barra adivinar, es que claro. <risa> Reaccionar barra adivinar. Primera no. ronda por parte de. de Reverse, ¿eh? Sí, a ver, a ver qué tal. A ver qué tal. Esperemos, espero que Uriol. Te conocido como Spinet. Spinet, Spinet. de Radio Control. Espabile. Eh. Espabile. Eh. Ojo, a ver. Se lanza otra vez. Ya bien. Bien, bien. Ah, no he llegado a confirmar eso, tío. Uh Ese <risa> IC fue una. ¡Hostia! ¿Qué va a pasar? Castigo. Mm, no rabio, me, no y... me parece buen bus, pero claro, claro contra, con este hombre no se sabe qué puede pasar. Es una de las cosas que más rabia me da. <risa> ¿Cómo lo odias Sí, sí, sí. Con... <risa> o sea, a él, a la persona la aprecio. ¿Cómo juega ya, no? Oye, a ver, Qué lástima, no ha podido seguir. No sé cómo ir al combate. Tiene una barra de super, suficiente para hacer un reversal. Le va tirando oskunai. Eso, ¿sí? ¿Para tú tira para atrás, pa, pa JB. Tira para atrás, JB, todo el rato. Uy, uy, uy. ¡Oh! Casi. Ah, casi. Muy bien. Casi. Me, o sea, cada vez me estoy poniendo más furioso. <risa> Necesito una tila. Este a ver, es que, a padre, ver si va. Va vale, a hacer y el BNB lo normal, hace... no lo llega no a conseguir. Ahí, por okay. ejemplo, lo, tendría que haber esperado mucho más en hacer el Air para poder llegar okay. a hacer ese. Como me parece que la ruta que normalmente hace a la ES no le entra esa distancia. Podría ser. no, no todo... podría ser, ¿no? Que coño, que te lo digo yo, que lo sé. No, no, pero digo que sobre todo él no creo que lo haya. Quizás lo sí que lo sabe, pero también. Sí, tiene con, el, con de, el, la más velocidad más. del combate y toda la situación, eso no creo que esté tan pendiente de eso. Ya, eso no. Un frame de lag allí ya se hace. Sí. Claro. Así sí, que... sí. ¡Uh, qué potra, hermano! Se lo se lo va. Y vamos a ver un está el Vamos a ver. ¿qué? Y al final no sé qué ha intentado. Xavi aquí. No ahí Xavi estaba intentando hacer un reversal. Seguro. Pero Seguro. simplemente ahí lo ha, lo ha, lo ha hecho, No le ha salido bien, le ha hecho bastante mal. Entonces con la presión de Stagger de la S le ha cambiado los timings de esta. Por ejemplo, los dos 5A's que ha hecho al principio de la string ha sido para eso. Para cambiar el timing completamente, porque le ha hecho instant block al, 5, al 5B y luego le ha hecho spinete 5C. Entonces, al ese cambio de ritmo, pues simplemente el input del reversa pues... Bueno, ha salido como ha salido, sí. Ha salido sí, como sí. ha salido. Bueno, vamos a ver, 1-1, ojo, ojo, que están ajustados eh, estos combates. reversa aspirante para ascender a la Liga Pro, me haría mucha ilusión. La verdad que me haría mucha ilusión verlo Aunque eso significaría darle ahí! ¡Caballero! ¡Oh! ¿Qué ha pasado aquí? Aunque eso significaría darle la despedida a Spinete Y que... que joder, que aunque esté en esta posición Creo que ha hecho una gran liga Y ese instanovergen que la no ha seguido Pero bueno, más vale el remedio que la enfermedad tengo... No sé ya ni qué estoy diciendo Pero bueno, 5C Y cómo lo está intentando cazar ahí. Le ha tocado con ese doble 2A Muy bien ¡Ay! ¡Hostia! ¡Eso lo mata! ¡Lo puede matar! ¡No, Xavi! ¡No lo harías! ¡Hostia! Ah, bien, lo como... Ay, que ha confirmado bien el combo. Ojo, porque esa, yo creo que se, se lo ha currado demasiado. <risa> por, por lo que se juega, creo que se lo ha currado demasiado. No, porque el el tema estaba de que de, de combo normal no podía llegar a matar. No podía padre. hacer nada más, ¿no? No puede, hacer, no puede hacer mucho más, porque claro, tú fíjate que ha hecho el.. Oh, qué buena conversión. Ha hecho el, el combo a partir de un, do, un 3C que estaba lejos de bien. un.. Del bumper que tenía ahí puesto. Mira, es como ven, esa. ya le está sí, haciendo es el mixup, De hacerle. La... O sea, le está, ya, le está entrando con el JC para. ¿Eh? Y luego en vez de hacer el 5A un bajo, le está haciendo ya el agarre. Porque tú te fijas que eso funciona cuando haces un instant block al JC. Por eso no hay que hacerlo siempre, a no ser que quieras esa barra. A no ser que, que, que haya que, que, que allí sí que la apartas suficiente. Claro, ahí la apartas un poco y, luego, y también ya depende ¡No! de, de la distancia a la que te haga el J encima. Reverse, tendrías que... Tendrías que... ¡Ah! Tendrías que cortarte un poco a mí. Cortarte un poco, sí. ¡Ups, tía! ¡Ja, ja! ja ignorancia! Pues no te cortas, no de ignorancia. Ahí estamos. ¡Uh! ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? puede ser Si se hace el super, pero me parece que pierde. ¡No, Orión! ¡Qué bueno ¿Qué cojones estaba está apagando? ¿Sorri? ¿Va a ver? ¿En la boca? El botón del pánico. El botón del pánico. ¡Ay! ¡Uf! ¡Uf! Eh, por ejemplo, ha sido una situación de, de, de, de basureo, como se dice, en, en inglés se dice de Scramble, no sé cómo sería la traducción al castellano, lenguaje que me impresiona. ¿O ¿Cómo, cómo diría en catalán? ¿Scramble? Eh, ¿Scramble? No sé. De la, de, no sé de la, el cumbio no, de basura. Sí, sí, La caca de demoniato. Mo... Sí, sí, la caca de demoniato. <risa> como, como bien dice Gabriel Brown, Bariga esas situaciones, balada. Xavi, al llevar más tiempo jugando que mucha gente viva, sí. sabe, sabe, cómo, sabe muy bien cómo actuar en esas situaciones de, de puta miedo. Son situaciones muy feas y todo el rollo. Bien. Bueno. Se ahora. hoy No, eso no lo puedes hacer así. Tiene recovery al, al, al aterrizar. Uy, muy bien. Contra. No ha llegado. ¿Ves? Eso es uno de los problemas de. Es uno de los problemas de utilizar los bumpers que tú cuando los tienes puestos, cuando utilizas el bumper, estás en estado de contra. No reset. Uy, uy, uy, rápido. Uy, uy, uy. Puede escapar. Si escapa, pues Bueno, no, está en barrio. Saltar presa. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Uy, ha saltado. ¿Qué estás haciendo? ¡Qué ¡Oh! Estaba asustado. Estaba asustado. <risa> ¿Qué estás haciendo? A ver. A ver pues, ya... ¿Lo confirma? Lo confirma. Le tira al suelo consigue presionar bien. tienes que seguir cubriendo Uf, ahí sigue no. cubriendo sigue cubriendo muy bien Se ahora entrar los... con los con los kunais hay que tener en cuenta que ahora que xavi solo tiene Revers solo tiene seis kunais puede hacer uno de los mejores proyectiles del juego dos veces más dos veces más no ojalá Montiolo, ojalá el ninja pudiera recuperar los clavos yo sería muy feliz pero por desgracia no puede hacerlo Tiene muy mal Reverse Como remonte esto, buah, como remonte Ya esto. no puede remontarlo como tal Lo tiene muy, muy cuesta arriba Muy, muy cuesta ah, arriba Le quedan ah, solo sí. tres Kunais Bueno, entró tres? con un starters, uno de los mejores starters no. ah, siempre! ¡Súper! ¿No ves que estaba buscando eso? ¡Por el amor de una madre! Ojo, eh Ojo No hemos visto ningún Command Grab, eh Hola, qué buena 3-1 por parte de Spinete. Ser? Vamos a decir, ha sido buena. Pero ha sido una combinación de potra y de saber que iba por el aire Porque lo que quería hacer Urio Spinete, era correr hacia adelante. Sí, realmente sí. Pero bueno. como, eh, como Xavi se ha colado por detrás, después del 5D... Bueno, después del 5D no. Ha sido después del León. Ahora ya no me acuerdo, tío. Estoy tan furioso que no me acuerdo de las cosas. Entonces... Pues ha triunfado. Ha triunfado. Como, la verdad, como sí. dice la carta de, de, de Spinete, cero skill. habilidad <risa> cero, Además, el tío no tiene pito. <risa> es una combinación de todo. Aquí ya, en la carta de, de presentación. Bueno, 1-3 a favor de Spinete. Vamos uh. a ver si Revers consigue adaptarse al estilo de juego de Spinete por lo que hemos visto no debe tirarse las contras tan a la ligera así puedes tirar atrás pero no siempre de la misma manera y no de flauta madre mía eh, ojo vale vale vale Chavo vale aquí vale se cruza le cambia el lado le, le, le, le envenena no no xavi el J, el, el 2d no sirve Uf, otra vez está desesperando redes está desesperando tiene, lo tiene muy a huevo para entrar en la open la Pro ¡Wow! pero se está desmoronando, se está desmoronando esta partida, todo este camino tan largo, y ahora a ver qué puede ocurrir, ayer sufrió mucho contra mestre, con la S Mestre, y ahora es la de Spinete la que le está poniendo las cosas para que no pase, y bueno, a ver... Quizás un milagro, o que Reverse enfoque distinto, combate, que intente algo y que le Casi le está ¿Cómo? Ya lleva eh, como el segundo, no sé si es el segundo o el tercer, ter el tercer rol castigado. Aquí muy bien, Spinete, ¿cómo le ha confirmado ay, ay, ay! ¡Por favor! ¡Por favor! Lo ha he hecho muy bien aquí, y va a rodar, no rueda, huye, está huyendo. <risa> ¡Y en ese ¿Hue? punto ¿Hue? ve otra vez! Ryu, ¡Ha explotado! No, hostia, no sé cómo intento. ¡Castiga! ¡No nada que te... No. Bueno, mira. Aquí Xavi intenta tener la cara más dura que el asfalto. Cara de granito, como dicen en el chat. Dura como el asfalto. Y no le está sirviendo de nada, porque aquí te serás duro, pero el espinete es la pisonadora. O sea, el espinete hace el asfalto. Hace el asfalto, sí, sí. Entonces, pues aquí oh, ahora, no, no, una seguro. cosa que sí que que tú has dicho muy bien es que los únicos command grabs que hemos visto ¿Sí? han sido tirados al aire en un intento de reset. Un intento que no le ha salido ni uno, ni uno. No claro, o sea, de, el... de los dos que ha hecho, los dos le han salido mal. Y hay que recordar que el bank, por mucho que se pueda seguir moviendo en el aire después de un command grab, sí. al aterrizar, haga lo que haga, tiene recovery. O sea, está vulnerable a cualquier starter. <risa> Que lo tira, bien, la, bien. Le hace el combo, lo va a tirar al suelo 6C, 2, 3C. Un combo que Ojo, Instant Overhead, suerte que. Muy bien, aquí como ha intentado lidiar con ello. Le está masacrando Instant Overhead. Lo tira, va a rodar, no ¿Qué? va a rodar Chorriu, ¡Oh! <risa> va a haber Chorryu. No, respira, eh, ahí, prior. Bueno, no, no estoy tan de acuerdo porque ahora te, puede, te puedes morir. Bien, va con el veneno. puede subir, Ahí, tiene que presionar Reverse. Tiene que hacer lo que sea, al menos para conseguir esta plaza, intentarlo. La remontada es posible. Como no, aquí si el lo te... no va a dejar el suelo. ¿Qué le va a hacer? No, no, <risa> no. Y, ¡Y ha tocado! Vamos, ¿Puede? No puede más. ¡No! ¡Noo! ¡Ese es el FUCA! A ver, habla calma. Las situaciones pueden ser muy feas. Porque tiene súper. el súper de command grab. Peor. ¡Ahí no tienes! No, no lo tiene, no lo no tiene porque lo ha tirado mal. A la ES no se lo puedes tirar ay, así como así. ¡Ay! ¡No! No. <risa> no. <risa> ¡No! ¡Ha sido un valiente! ¡Ha sido Dios. un valiente! No, ¡No le teme! ¡No le teme a nada! ¡No le teme no le teme, no le teme a nada, tío! ¿Cómo Dios. me hubiese ido a, a con un shurrio ahí, todo fresquísimo? Sí, ¡Madre hay, hay, mía! Hay, hay. A ver cuando vemos. ¡Buen chorriu. Muy buen chorro sí señor Vuelve a tener... ¡Ahí! Ahora por fin está tirando el 2D como tiene que tirarlo ese 6 b lo tira al suelo Respeta, rodar mal allí los... Por fin, otra... lo estamos viendo Que se ha, da... se ha empezado a adaptar al combate Quizás demasiado tarde Le caza con ese chambe milagroso que tiene es otra vez, overheads. Madre mía, le está saliendo de putra, pero es que encima lo está haciendo mal. Es que me está dando mucha rabia el puto spirete, Porque tú fíjate que los, los, los instant overheads no los está confirmando. Sí. Uf, no ya, se se tira pone tira. aquí ahora el overdrive. Vamos a ver cuántos resets de 2 ¿No C5D hace. Oh. A ver que no va a hacer ninguno. No tira, pero no se puede no llegar a castigarlo. Lo no va a matar. No, tiene super... Bueno, tiene la presión. Va a haber Shoryu. No, no hay Shoryu. No tiene clavos. No tiene clavos. Y un reverb sin clavos es solo rep. <risa> es un reverb inofensivo. Por eso es, es hay que saber jugar al neutral sin, sin, sin usar muchos clavos. Porque entonces ¿Qué? te pasa luego eso. Que no estás acostumbrado y no ves la manera de entrar. Exacto. Y hay que aprovechar. ¡No! Vamos o sea, a ver que esto como le deja, le pone el crash encima <risa> ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando Me estoy enfadando mucho tío Tú tienes que tener en cuenta ahora que el bumper ese de ahí Le está, está fastidiando molestando. más a Xavi que, a, que, al, que al espinete, porque cuando intente huir Si pone el input oh, mal sí, el, sí, sí. El, el bumper dash le va a fastidiar todo Vamos oh, a ver o aquí sea, qué pasa Imposible. Le, pone ahí, lo, le va a tirar no, pero... a la pared. A ver qué sucede en 2D. No. ¡Sorry! Oh, ¡Se acabó el intento! ¡Se acabó el sueño! ¡Le ha quitado la ilusión, la esperanza a este hombre! ¡Oh, Xavi ¡Tan lejos! ¡Oh, Richwick Todo este camino. Ante, más, ante 51 participantes Llegar aquí a ascenso, descenso oh, Vale, entonces lástima. ahora Tienen qué que lástima. jugar ¿Quién? Bueno, la gran final Oniro contra Thunder ¿Vale? Ya está Vamos a ver si Oniro ha vuelto Porque antes ha dicho que le ha salido un A ver esperemos que... Le ha salido un, un tema Esperemos que no sea nada Y que sea Y que sea ya bueno Oh, qué putada, tíos. Bueno, a ver, a ver voy a mirarlo. ¿Qué decían? ¿No ha salido un tema, Oniro? Sí, ha salido una pequeña urgencia. Esperemos que no sea nada grave. Ha sido lo de la, lo del combate contra Revers, chicos. Como Spinetes le ha ah, robado ese sueño, ese camino tan largo, señores, de la Liga Open, cinco jornadas. Solo Reiko fue, no, Dingo fue quien le quitó el, el pase a Winners Finals, a Revers. <ríe> Se va tranquilo, sabiendo que ha llegado lejos. Ese top 3 de la Liga Open que no se lo quita a nadie. Sí, señor. Vale, Oniro está, está intentando entrar. Vale, perfecto. No estoy concentrado en el gacha. Como vas a nombrar eso, con mi, nom con mi nick al lado, me voy a enfadar mucho. No lo yo hagas. Sí, sí. Por favor, sí detente, sí. para, no, caca. Yo estoy jugando. no Caca. Preocupéis. Yo os haré clase, yo os daré clases de cómo jugarlo, no os preocupéis. Vale, a ver. Uff. Si hubiera agachado el horizon, ¿qué? Pues sería otra puta mierda porque es un jodido gacha. Ya está. No hay más. Así, todas estas opiniones son mías y solo mías. El canal no tiene nada que ver, ¿de acuerdo? Si eso me pegáis a mí. Es el futuro, tío, los RPGs en el móvil. Es la mejor plataforma. Que no. Que no, Ni de coña. Es la mejor plataforma, tío. Jugar en el móvil. David, por favor. Te lo digo yo. ¡Detente! <ríe> Te puedo pues... pegar un cabezazo en cualquier instante. Ah, sí, para, otro, para, para aquí. <ríe> pues vamos a ver. Pues así, el Ragnar. Mira, hoy es el cumpleaños de Ragnar, tíos. Es el 3, aquí vemos el Ragnar por aquí, moviéndose. Hijo, es que, sí, es que, que sois lo peor. Es que ahora encima el Guille, el maldito Gea, me han enviado una foto del Gacha y la he borrado, ni siquiera me la he bajado, y creo que le voy a bloquear, porque no, <risa> nadie me dice esas cosas. Esto es como aquella vez, por ejemplo, el bueno de Spinete, me estábamos con la broma de, del bebé que es un juego que te gusta, vale, guay, de puta madre, pero no los nombres en mi presencia. Y me pasó, marca. ¿sabes? Las, la, las caderas esas de texto que se pueden generar por Google, por Internet, el muy cabrón me dijo, toma, Adri, para ti, y me pasó <risa> un código. Yo he pensado que era una cosa del bb -tag, de verdad. ¿Y qué hice? Le bloqueé de Steam. Porque, oh, se, porque oh, oh. se lo merece ese cabronazo por darme algo que no quiero y que no Ay, me gusta. Qué bueno. Pues, eh, a ver, el gacha es mejor que el bb -tag, tío. <risa> tiene Mira, tiene mejor composición de equipo. Solo está la saga del Blood. Tiene sprites nuevos, cosa que no tiene BB-Tag. O sea, y va a tener mejor online. Y el PvP, o sea, es que... Y tiene más botones, tiene más botones. Así que mira tú, es más técnico y todo. El gacho es mejor que de verdad. Venga, a ver. Bueno, que ahora Oniro entrará cuando pueda, está ya en casa. Sí. Hay que recordar que tiene un PC un poco tostadora. Es un muchacho universitario, no puede, no puede pedir más. Es lo que hay. ¿Qué? Es la mejor vida, tío. Que la gente en la universidad es cuando juegas y follas sin parar, tío, ni, ni estudias. Reps 1307. Varios. Sí, esta comunidad. O sea, tenemos un Discord que se llama Revolver Action, que es la comunidad de Blast de Blue España. Que ahora mismo, yo solo pido que a alguien, por favor, les pase, les pase una invitación a Discord, pero te recomiendo que sea sea residente en España, claro, porque nos hemos topado muchas veces que ha entrado gente de, de, de zonas de Sudamérica que, sí, por desgracia y por, por desgracia y por razones obvias no podemos jugar. Y también otra cosa es que el, ah, mira, el mira. juego principal es Black Blue Central Fiction. <risa> Te lo importante. digo porque si tú quieres jugar al Tag sé que hay otros discords sí. centrados en ese juego españoles también, sé que existe. Tenemos un canal de Beta, claro. Hay un pequeño Beta. canal sí. que tengo muteado, por cierto. Y, y, esa, y este señor es administrador, ¿eh? Y soy admin. <risa> es que puedes increíble. entrar es y increíble. hablar del juego. Ahora, si, entra, si quieres jugar a Battle Central Fiction, hay gente jugando a todas horas. Jugamos todos, excepto Sacred. Porque tiene ahí tiene su, a su esclavo cocinero para jugar todo lo que está quiere. Por, está por aquí, está por aquí. No, pero no puedo jugar online. Y bueno, tú entras, te pones tu sistema de roles y pides partida. Y ya está. Sí, muy bien, muy que... bien. No, no mejor que no lo sepas. A ver, ¿el qué? ¿El qué, ¿El qué mejor que no lo sepas? Bebe, tac Es el, bebe, el Black Blue ah, Placaje. No. <risas> Porque TAC de Tackle. Ah, sí, también. Si quieres jugar online, por favor, no uses wifi fi Matatón, te estoy mirando a ti. Es buenísimo, no es wifi. Es buenísimo, tío. No lo uses. Vale. No lo uses. Por, por favor, piensan nosotros. Piensan los demás. No use wifi. Bueno, ya ha llegado. La gran final, señores. La gran final. O sea, pues yo lo no tengo en Switch. Buah, qué festival tiene que ser el tag con el con Bueno, el ya si YouTube, queréis pues? eh, Thunder o Niro. Podéis utilizar un botón check si queréis. Y luego jugar. O jugar directamente. Que yo sepa, el que está en la winners es Oniro. Sí. Y el exacto. que está en los es Thunder. Fue Así un que... 5 a 2 en, en winners. ¿eh? Un 5 a 2 por parte de Oniro. Va a ser difícil la remada de, de jugadores, Kawaii Kiwis, pero bueno a ver ¿cómo, cómo ya sabes o sea no los, pues, no podemos decir que va a ganar el mejor jugador online de Black Blue porque ha ganado el anime ahora el Dragon los ha ganado todo el mundo y el tío dice que solo pierde cosa que es mentira no le creáis eso dice ¿eh? ¿Tú, cómo no juegues? no eso lo digo yo pero como la broma está ahí vale, vale. Ah, vale, vale, vale. pero el último set que jugasteis vosotros ganaste tú ¿no? ¿quién ganó la última? sinceramente no me acuerdo porque como solo recuerdo las partidas que pierdo que son todas pero seguro que ganaste tú la última, y la última es la que importa, eso lo sabemos todos. ¿Quién gana la última, Sinceramente, ahora? es que no, es que de verdad ¿Sí? no me acuerdo, porque de, como me pillo esos cabreos de, de la frustración, me olvido. Pero me luego imagino. simplemente piso que es una tontería, pues me relajo. Oye, me pongo, que... y, me pongo, y me pongo a jugar al Horizon después. Ahora que estamos hablando de esto, ¿qué harás? Ya que te tengo aquí. ¿Qué haré de qué? La siguiente season. Ah, la fue, la siguiente o sea, yo que sea. Yo estoy jugando una lacune Ya es ah, que me da vale. igual todo. Vale, bien, bien. Eso es es, es el, el, el caer más bajo posible de una Sí, persona. sí, sí. O sea, yo estoy ya en la mierda. <ríe> es imposible salir de allí. Pero bueno, vamos a, a ver Wizards, Oniro, Kawaii, Quibi, Thunder. No, hay no button quieren check, check. hacer button Uy, check. Acaba de empezar. Uf, uh, PS2C de, Na de Naoto, muy buena. Y ha tocado bien Thunder. es muy rápido uh. por parte de Oniro. De Debe haber no jugado a si es que alguien no sé qué es lo que quiere hacer aquí, intenta hacer el agarre, se 2C al agarre muy feado muy feo por su parte, no me gusta nada. Posiblemente lo que ha buscado Niro es que sabe que, mira, entra el primer golpe, pero luego, mientras va a mantener el neutro y tal, va a tener un burst. Si tú fíjate pistera. que solo han pasado 30 segundos y ya tienen los dos, no tienen, se han petado el burst ya. Pero ojo, ojo. Ojo que, como lo mate de este combo, que no creo no, que No, no, dar. no, ha fallado el combo. Además, también ha intentado hacer Fija. el pick-up, o sea, la conversión con el 5A, no le llegaba a matar, me parece, porque no, le, no Uf, conseguía toda la barra. Aquí ahora, Thunder tiene la tiene, la, tiene la ofensiva, le va a tirar al suelo, ¿qué va a intentar hacer? Otra vez las patadas. ¡Oh! Complicadillo Fija. allí esto. Short, Winter rapid. Muy buena. A confirmar. Le intentará hacer ahora el setup de... De puta mierda que lo que acaba de pasar. ¿Por qué? Porque pacho. <risa> no sé qué está pasando ya, pero Niro ya vuelve a tener burst. ¿Lo va a tirar? No lo tira. Pero ¿Qué hace la locura esta? Pero bueno, lo ha calculado perfecto. Lo ha calculado muy bien. Se agarra. Pero en 15 segundos, o sea, No, no, no, no, no sé, no sé por qué coño tira el burst y luego se lanza con los recas. ¿Sabes qué? El... Los hagas potenciados, eso no, no, no, no, no llega, ¿sabes? Bueno, él, él es el bueno. Esa que tiene. el bueno, dice, <risa> como si tú no. Vamos a ver este señor Oniro que online está un on fire. ¿eh? Online, eh... Bueno, lo he dicho, es un jugador que lo está ganando todo en este juego ahora mismo. Fabi en... oh, falla el combo! No sé si es que estará todavía intentando calentar. Es posible ya, que... Ya sea, po po ya po po me, me lo imagino con la situación que la, la situación que le ha pasado antes. No, no, no estará todavía ya no estaría puesto en lo que está. Uy, uy, uy. ¿Cómo? muy bien esos saltitos sin el, de Thunder Uah. Uh, mira, aquí le ha intentado hacer el reset este del 2A después del combo Se le va, lo, lo, lo mata, lo mata, lo mata sí, Lo destruye y Edu, oh. Oniro, ha saltado muy bien hacia arriba Primera partida para Thunder Contundente 1-0 Recordad que Thunder tiene que ganar 10 partidas Casi nada, eh Si no, para él 10, Para él 10 partidas es un round ya sabemos sí. cómo es. Sí, sí, sí, y además, Blast. si, si, si yo, yo lo conozco, seguro que está jugando al Blast y en los tiempos sí. de carga de partida a partida está el Genshin Impact y en la otra pantalla está mirando anime. Es posible, es posible. Si, yo, yo lo sé. Tú lo sabes. Él lo sabe. Él lo sé, sí. Nosotros sí, lo sabemos. Sí, sí, sí. Es más que posible. Bueno, entonces vamos a ver. También cabe esperar que hace poco Ego que es la, probablemente la mejor acá del mundo, un jugador japonés, encontró la manera de hacer Bien. el astral de Tao en esquina a, a cualquier personaje del, del, del plantel. Sí. De la plantilla. Entonces, claro, veremos a Iván, a Zunder, ¿Intentar, clavar, ¿intentar clavarlo? Lock, Yo digo sí. ¿Sí? ¿Tú crees? Y Iván, si no entiendo. lo hace, es un pecho frío. Es un pecho frío. <risa> Vamos a ver... Vamos a ver, bien uff, no, no lo ha llegado, o sea, no sé si es que el, no, el no, no 2D necesita cargarlo mucho para llegar a hacer el, el, no, el confirmar no. el. con el, el chat de Dash o no lo hace falta. Está demasiado lejos. O sea, le vale. ha seguido bien, pero no, no ha entrado por distancia. Y a ver, bien Muy bien, eso overhead, aquí ahora le pilla, te la saltará, vale. salta el pick el 5A luego va a tirar el full había aquí ahora, le fuerza a levantarse con esos o dos a y le hace el mixup con el agarra o sea, habéis fijado que ha sido un, un agarre con, de, de, de mitos, ha sido lo más sustancioso posible, sí, sí, sí. porque Gracias. ha salido throw counter al fundar a saber que estaba machacando el muchacho. A saber que estaba tocando Thunder en ese momento, sí señor. Y tenemos el combo que ahora va a venir un reset, no tiene overdrive, digo, no tiene burro. lo mismo. Le rompe la guardia, uh, va a parar, puede parar, no ¿ha, ha preferido no parar? Si sí, no, me porque es que ahí si, para, si paraba se lo castigaba igual sí, Me ¿sabes? como dos y ya está No sé, ha sido buena decisión A veces, la, el problema es que a veces se ponen 4.000 en, en el instante Uy, lo que ha pasado allí Va, va a tirar un Shorriboniro a la mínima que pueda, estoy bastante convencido Y no. sí, le da, le ha no, cazado, con este También cabe, recor cabe recordar que el backdash del atao Por muy rápido y mucho que, que tenga, tiene recovery tiene un señor recovery Sí, pero bueno, que, es? que lo, ha, oh. lo ha cazado lo ha cazado bien lo ha cazado bien allí sí, Vale, ese. que le, le mantiene, sí. lo va lo, lo lo a meter en la esquina, lo a dejar ahí en el suelo Con Patadas villas, Abajo, 3C, no, va, no hay 3C Buen yo, save yo, yo, yo. no sé, eh, buen, ha gustado bien porque no. era castigo máximo Y aquí no sé por qué Zunder ha robado cuando la castiga, los, castiga los, las volteretas gratis Ojo que Thunder perdió la última, el último set, no paró de tirar Rolls, y no hubo ninguno que no se lo castigase unido, Así que, me ha extrañado, bien, muy bien, me ha extrañado mucho ver, ver otro, un roll Pero bueno, hay muchas partidas en el juego aún, así que... Uh, no podía Buen burst pues, porque se le iba la pantalla Pero muy arriesgado, eh, muy arriesgado, eh, ese Burst, Muy arriesgado porque un poco más y no le da Un poco más y está ah, en un sitio No ha llegado a tocar, no sé si es ese JD no la ha dado a Oniro porque estaba muy lejos porque Thunder ha parado antes. Imposible, porque todos no sabemos claro. que la cuando puede hacer el. Cuando hace un dash, puede pararse a hacer el lado contrario. O sea, hacer un D, pone el lado contrario y se para. Entonces, Bien. claro, no sé si es que no ha llegado o es que lo ha hecho antes para intentar no, hay, confirmar el combo ahí. no ha llegado. Pues bueno, 1-1. Uno, uno, el jugador sponsorizado de la liga. El señor Oniro. Recordemos que la Liga es uno de los sponsors de suizas. Y el señor sponsorizado, el, el, el enchufado de esta liga, se acaba de marcar el 1-1 ante el jugador Kawhi Kiwis. Vamos a ver qué ocurre. Última jornada de la liga, último combate de la liga. Aún quedan todo el set por delante, pero bueno, han sido cinco jornadas intensas, muy, muy, muy intensas. Y a ver, a ver qué termina ocurriendo. ¡Uh! Ese 5C, tío, qué rabia me da, por favor. El B, el B. Esto es el B. ¿Eso es el B? Sí. Pues mira, fíjate la rabia que me da, que no sé ni qué botones. 5B, sí. Muy bien. Para abajo, vuelve. Y para abajo. No hace 3C. Fíjate que le ha castigado el recovery del 5B que ha, que ha hecho para intentar castigar el, el levantarse Muy tarde. Pues c dos como ha buscado el counter, thunder, muy bien, C2B, intro 6C, y, ¿Qué ahí, reversal, y otro, Qué cabronazo, ha ¿No? rodado para atrás, y bueno, muy buena, ese salto, este instant air dash para atrás con el champ C, muy buena, si ¿Sí un air dash o un salto para atrás sin más, yo también, no, pero está muy abajo, ¿eh? pero ¿Sí? instant air dash pues sí. vale, vale, vale, Sí. ¡Oh! oh, yeah. ¡Ojo, ojo, ojo! Pero que tampoco es... le quitará mucho Esto, Pero claro, hay que recordar que está un ¡Ah! Eso es lo que había intentado antes también ¡Buenísima! ¡Oh! ¡Buenísima ese Ay, ¡Buenísima! ¡Sí señor! Chacho, lo haciendo, lo haciendo lo que más odia ¡Bugs! Haciendo bugs Haciendo lo que más odia, lo ha hecho Bueno, un ahí líder. lo que ha pasado, el 5B de la taucaca como hace el golpe, el movimiento de cadera ese hacia adelante, para adelante si tú haces ese bien. movimiento ese, ese movimiento en la ventana de frames correcta, contra ataques es que se mueven hacia adelante, sí, por alguna correcto. razón la, detec la detección de colisión del juego sí. se le va la, la castaña y atraviesas al personaje. ¿Qué va a ser una cinta? Ah, ha, ha sido muy bonito. Sí, no sé, sí. Y Nacho, como me voy a, a hablar así, no te daré galletas. No, no, es que ha sido, ha sido muy buena. Como ha tirado para adelante, se ha visto como... Se ha girado, lo ha hecho muy... Ha molado. Se ha visto... Se ha visto claro. Ha sido un momentazo, ¿eh? O sea, muy buena. Bien, saltando Thunder. A ver, ese momento de neutro. ¡Le ha entrado! Oye, oye, Musashi, podéis parar al Dan del chat? Me está insultando. Bueno, vale, a lo que vamos. ¿Cómo? ¡Oh! Ha fallado el de esto, pero ¿cómo lo ha visto el, el intento de oh, cross-up? Se le va. ¡No! ¡No! ¡Oh, ¿Cómo le ha cagado? Está fallando bueno, el... Lo puede arreglar. El, el, ¿Lo, el va arreglar. Igual, lo va a no arreglar. Lo potenciado. igual, Mira cómo se le ocurra. Dios, cómo se le ocurra machacando el botón. Oh, por favor, <risa> qué bueno eres, sonido. Está un autógrafo. Cómo te gusta, ¿eh? Pero aquí sí, ah, la ha confirmado bien. Encima, el burst, el overdrive. Podría haberlo tirado antes, pero no sé si podía haber llegado a matar. Entonces, y también hay que decir que a le estaba a punto de llegar el bus. Cuando ha hecho el overdrive, sí. estaba en el 8 o en el 9 de pero porcentaje ha de tener ha, cal ha calculado bien el combo, ha calculado bien el. el sí, combo? Sí, pero... ya, ya puede ser que sí. Y fíjate, justo le ha dado la, el Super también, en lugar de acabarlo con el con el exit. Ha terminado con. ha ganado unos 50 de barra. Sí, necesaria. también me parece que después de ese super, por alguna razón. Puedes comprar el UC. A ver, entonces, claro. El de la... No, me refiero en la otra. después hacer ese super. No sé cuero. si es ese o es el otro. La, o, es el el el que, o es el que tiene que hacer animación. El aéreo, el aéreo. El aéreo, la el aéreo vale. El aéreo de UC, muy buena. ¿Cómo sabe Oniro que ese es el golpe que tiene que tirar? Bien muy hecho. buen castigo. Bueno, te, allí es un 50-50, si lo va a seguir o no lo va a seguir. Ahí sí, sí, pues sí. sí, Tienes toda la razón del mundo, me está equivocando yo. La cosa está en que ahí Iván, pues le ha echado cojones y ha tocado el 5B. Sí, porque si no se, se le entra quizás el starter más fuerte del muñeco. Que es ese, ese segundo rey. ¿Cómo lo es? ha confirmado? Esta vez sí que ha confirmado ese golpe aéreo ello. 5, Al 5C. Ese 6C, ¿por qué lo ha tirado? A veces lo tira... Sí, sí, sí, a veces lo tira y a veces se equivoca. Yo creo que... Vamos a decir que la ha tirado a posta, ¿vale? Sí, po posiblemente por el salto de Thunder, ¿no? Porque, a ver, está Okaka y Thunder suele saltar otra ¿Has vez. ¿Has visto? O sea, 2, tú acabas de ver cómo le ha dado el 2C segunda, de, segunda de espaldas vez. En, el anterior, en el suelo. En el anterior round también ha ocurrido. Sí, pero de tú fíjate que, que luego dice que... el, luego, el muy dura, se atreve a decir que el 2C no es tan bueno. ¿Eso dice? Sí, sí, a veces que supongo que lo dirá por la coña y por hacer la gracia y para ponerme a mí nervioso e intentar sí. insultarle. Es mala persona, tío. Pero es, es un cabronazo. Es muy mala persona. Hostia. Muy buena ese 6B. Rapid uh. no ha llegado a confiar, hacer la conversión del todo de fíjate, esa gasto de barra. Fíjate cómo le busca ahora hasta el segundo reca del palo. Sí, sí, hazme un sí, instamblor sí. eh, que yo voy a, voy a hacer el segundo reca. ¡Yo! Oh! Podía haber confirmado con el Shory Uy, se sí. cae. Esta ronda, pero bueno. Es... ¡Thundercao! No. ¡Oh! 3-1. 3-1. Es que además ya te digo yo que ese 3C que ha hecho ahí de, al aire O era un 2C, claro que como tienes el 1, mantienes el 1 para sí. pulsar el botón e Iván se había cruzado, le ha salido el 3C Sí, sí, ¿No sí. Claro? Fíjate cómo, cómo disfrutan los fanboys con la con la Wimpos, con el ala que hace el ¿eh? Rock Howard <risas> Personaje muy. Muy bien SNK, eh, una otra. Doble repugn. ¿no? Doble repugn. Sí, sí, sí. Los, Doble repugnancia. Y los recas del Kio. Pues bueno. Vamos a ver cómo sigue. ¿Conseguirá Funder hacer 50 resets hasta reset a torneo? Vamos a ver, lo tiene difícil, eh. Fíjate que la mayoría de boost... Que ha activado Oniro ha sido al primer golpe, igual que, sí. igual que Thunder O sea, no quieren, no, no quieren. Oniro, ¿cómo, cómo confía... era la frase? No asumen el daño. No, eh, Oniro confía en que el, el daño que le va a hacer va a tener para un segundo burst. Y a eso es a lo que va. Esto es a lo que va y se lo puede permitir, a ver, a eso se lo puede permitir para cómo está enfocando. ¿Tú el... crees que puede llegar a dar eso? O sea, es que eso funciona cuando tú atacas mucho y se te puede la llegar, cosa, o sea, se te puede llegar a activar. Antes ha ocurrido Sí, pero ¿no por mira? eso era porque estaba atacando mucho o sea Ahora mismo bueno no, pues le, va a... no le va a dar a, a tener otro boost Pero se va a quedar en 8 8, 9 ¡Oh, qué putadón, ¡Vaya Shorri! ¡Oh! Uh, ¡Qué... Otra vez, usted ha jugado mira, bien! Ese 2-12 lo, lo hizo también en, Y también en un hit en la anterior ronda No sé por qué eh, por A mira, ver, yo supongo que goces, yo Supongo que aquí Oniro Habrá intentado hacer el reversal y no habrá salido. Cosa por eso ha salido Conte. O a lo mejor ha sido un cabronazo y se ha levantado machacando un botón. Yo creo que seguramente eso también lo puede haber ocurrido. Busca la presa oh, Y ahora sí. Y overhead. ahí va! Bien. Ese pequeño lagazo ha sido.. Yo creo, espero que haya sido espectador. No tiene pinta. Qué putada, tío. Qué, mal, qué mala pata. ¿Eh? No tiene pinta porque los he visto hacer cosas raras. ¡Ostras! Bueno, probablemente están jugando como pueden. Pero bueno, mira, vamos a intentar disfrutarlo. Sí, a ver. sí lo que dice Kevin seguramente. Porque claro, el de lo puedes hacer. ¿Cómo no ha parado de intentar romper la guardia? Tira Burst, Thunder. Se ha quedado quieto a que le venga otra vez. Muy raro por su parte, sobre todo. Porque ahora termina con Super. ¡Oye, ¡Ha fallado el Super! Y... Uh, uh, oh. No estaba contento. ¿Contento ni yo? Eso yo que no estoy no, ni jugando. Lo no sabemos tú y yo que no estaba contento. Pero bueno. A ver, ha sido al, al chance. Sí, está, aquí está pasando cosas muy raras. El juego se le está yendo la castaña, la conexión, por lo que parece. Pero mira. A ver. Bueno, estaba haciendo el combo por parte de Niro. Ha ah, asegurado, en lugar de hacer un combo un poco más complicado. Fíjate cómo está haciendo la barrera y no, puede, y no sirve de nada, ¿eh? Como mola el nuevo personaje. Gracias, Mori. ¡Hostia! El reset de estar de, de, de pie. ¿Cómo ha puesto la directa este muchacho? ¿Cómo ha puesto la directa ese jugador sponsorizado por los de la liga? ¿Cómo se nota que ha habido aquí... Eh, favoritismos, luego no se nota que ha habido compras, algo pasado. ¡Guau, estas las pelotas! ¡Míralo, está furioso Total Ahora, 7! No lo va a hacer. No lo va a hacer. Está furioso. Uah, era capaz, eh! ¡Era súper capaz! Lo hace, lo hace cuando está un poco furioso, pero luego... Asimilaba. La que. picado señal Están bastante picados Ya sea porque han dado tirones o porque simplemente No le gusta que hayan personajes distintos al suyo También puede ser ¿eh? Probablemente sea la segunda <risa> <Sí>. <risa> Literal, literal Está yendo un poco Bueno, eso ya es por culpa de como nosotros lo vemos en el Discord Muy bien Es verdad, es Punto, de, o sea, combate de liga Para unir un o que diga ¿Ya has visto este...? No, no se ha levantado rápido, Oniro. Le ha dado directo combo del 2A. Muy bien. Sí. Sí, lo, vi, lo he visto, lo he visto. ¡Hola! No lo ha dado, ¿por qué? Ah, porque... Pues... Eso también, aunque eso tampoco ha sido... Es que ha sido una decisión bueno, La decisión buena de, de Oniro ha sido porque ha metido al funde de la esquina con ese burst. Sí. Y... Bien. Aquí, aquí digo que mucha gente dice de... <risa> o qué buen agarre. Mucha gente dice que le gustaría ver a Azunde comentar sus propias partidas cuando alguien no. se pone cuando se pone mala leche. No, no me parece. No es tan divertido. No queréis. Y super. No es tan divertido y cómo ha hecho el dash. No he fijado. El, el se tirado. ve para esquivar las cosas. Ha hecho la esquiva, verdad? Se ha hecho dash esquiva. Muy buena. Y lo va a matar. Lo va a matar, eh, Adri que sí, lo sí, mata, que lo destruye. Le ha dado la barra Punto usa. de torneo. El Phantom Pain es criminal, ¿eh? Escala como una presa. O sea, no tiene. Sí, da, escalo, tiene es escala como una presa, pero encima criminal. no tiene el prorate de una presa, ¿sabes? Está tirando ¿Y? para adelante. Y tiene una barra de súper increíble. Tiene una barra de súper. Ya brutal. le da igual. Al fondo ya le da igual. Vale, es que ha dado lo mismo. Mira. Este hombre quiere irse a jugar al Genshin Impact. Dios mío, ¿qué Phantom está pasando? Pain. Lo va a intentar, lo va a intentar Está tocando el A Ya, es que Yo le da creo. igual que irse a jugar al Phantom Pain Jejes Yo creo los que dos Ha hecho al TF4 La verdad que ha, ha, ha sido Una burrada Ha hecho lo esperado dentro de lo que pasa Es que, a ver, pues Te puedes enfadar O sea, tú te puedes cabrear, te puedes enfadar y te puedes hacer un Thunder Entonces, claro al menos ha tenido una honradez de esperar a terminar el set, eso sí. hay que dárselo. Sí, claro. A ver, han pasado cosas que yo no creo que esté contento ahora mismo. Es lo no, nadie está, está ahora. Nadie, nadie está contento. Nadie está contento. Pero se acabó la liga. Se acabó la liga, señores. Hemos terminado pronto. Tres sets han sido. No ha habido ningún reset. Justo ha habido. Justo iba a pasar uno. Pero bueno, Oniro campeón De la liga de A Revolver Action League Edición número uno, Señores eh, Luego en el tal show voy a hablar más a fondo De A Revolver Action League Pero bueno, muchísimas gracias A todos los que habéis pasado por aquí Yo espero que os hayáis pasado bien estas cinco semanas Sin parar Que sepáis de que obviamente Tengo en mente ya la segunda edición Si no, no hubiese habido ascensos Y descensos eh, Qué es algo que comentar de todo esto, pues nos tenemos tiempo, Adri. No me esperaba, pero tenemos tiempo, así que. Que quiero comentar es liga. que Dejemos, o sea, de que de la liga se pudiera hacer en el local de Barcelona Fighters. Sí. Pero como no se puede, pues lloro. Pues yo lloro, lloro porque lloro. no se puede hacer y pues es lo que es lo que hay, tío. O sea, es, es jugar, y no tomárselo tan en serio esta vez, porque no, no se puede, no se sí. puede. Eh, sabemos todos que es online el tema, sabemos que, bueno, eh, ya lo hemos dicho al principio, Oniro online lo ha ganado todo. Online es increíble lo que, está, lo que ha ganado este muchacho, vamos a ver offline. Eh, Enhorabuena Reiko, que ya está dentro de la segunda edición. Y bueno, sobre todo a la gente, sabemos lo que hay, sabemos que el online del juego es el que es. Es que no se le puede pedir el online a este juego cuando... Es un juego de Play 3, además. O sea, es que... Antes de que se llegase a plantear que ahora todo el mundo está pidiendo rollback, este juego es que... Sí, pero salido. es que no puede ser cuando había juegos con rollback ya en la época. Eh, eso es verdad, eso es verdad. Pero bueno, que es lo que hay. Quizás yo creo que caerá pronto. Todo hay que decirlo. Pero bueno, gracias a... Sí. Yo lo siento, claro. lo siento David, pero... Como, guilty ¿no? Como guilty, ¿no? No, no, pero bueno. pronto no va a caer. No va a eh, caer. Es lo, que, es lo que hay, chicos. Es lo que hay. Así que tendremos que confiar... Bueno, tenemos que confiar. Seguir haciendo estas cosas. Yo espero que os esté, que os haya gustado esta bueno, toda esta iniciativa que la vamos a intentar seguir haciendo. Y sobre todo que ha habido mucha gente que se ha ido desmoronando durante las cinco jornadas. O ha habido muchas... ¿Cómo decirlo? Muchos tilteos también. Ha habido muchas alegrías. También tenemos que comentar. Pero eh, esos tilteos... Pensad que uno, es online. Todos sabemos lo que es. Dos... Esto se ha hecho para, pues porque estamos viendo que offline no va a venir sí, pronto. Sí, además se ha hecho para intentar pues, sacar momentos graciosos porque en el en el, en el, en el en online pasan cosas divertidas también. O sea, no te lo puedes tomar todo tan a pecho. Sí, es oportunidad de jugar, se están haciendo cosas y era oportunidad de que con tanta gente que estaba entrando, pues que la gente pueda encontrar... Él, eh, pues pueda encontrar rivales de resultados parecidos porque estamos haciendo mucho contenido y tal. Eso lo, lo iba a comentar en, la, en el tal show, Blau, pero bueno, eh, me gustaría poderos hacer una foto, pero el premio ya, ya lo veréis. Ya lo veréis es, hay premio, hay premio, hay premio. Hay premio hecho, es, es un dibujazo, ¿eh? el premio. Ya, ya lo veremos. Después en el tal show lo, lo comentaré a fondo esto. Y bueno, no os esperáis el tal show de hoy. Que vamos a hablar de, de la liga como tal, de acuerdo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Adri, muchas gracias, chaval. <ríe> y nada, vamos hablando. Esto es todo, y hasta aquí de un par de horas, ¿no? Musashi, no confirmas. Ay, bueno, yo aquí de sí, un par de horas, pues allí hablamos. Nada. Un abrazo. Jugad a lo que os guste. Jugad lo que os guste. Aquí estamos para ello. <ríe>